El grupo de trabajo, eh, nuestro grupo de trabajo Conocimiento Abierto como Bien Común, el cual se integra por más de 30 investigadores de diferentes países, tenemos integrantes de Colombia, Perú, eh, eh, Chile, Argentina, México, eh, en fin, no quiero omitir eh, algún país. Eh, en este periodo tuvimos una actividad muy enriquecedora. Eh, comenzamos eh, conversando y dialogando acerca del de papel del acceso abierto eh, desde el contexto de la pandemia de COVID-19, qué papel tenía que jugar la comunicación científica, sobre todo del lado no comercial, al tratar de comunicar las investigaciones con la mayor rapidez posible y con la mayor visibilidad posible. Eh, después, nos eh, un poco la, la discusión se tornó hacia el diálogo entre el acceso abierto. Comercial y no comercial, discutir sobre la ciencia como bien común en un contexto donde otras regiones como Europa, eh, Norteamérica, eh, se han volcado más a soluciones de acceso abierto comercial y cómo Latinoamérica y el sur global en general eh, ha tratado de mantener la comunicación científica no comercial, libre de APCs, libre de suscripciones de manera natural. ¿Qué papel juegan? Eh, entonces los modelos como los acuerdos transformativos, los costos por publicar en este diálogo también con el norte en el sentido de poder encontrar una eh, vía de, que de manera sistémica nos permita la inclusión, la equidad y la mayor difusión del conocimiento, que ese es un poco lo que reflexionamos. Eh, todo este trabajo, estas discusiones se vieron materializadas. En diferentes eh, conversatorios, eh, pronunciamiento acerca, por ejemplo, del acceso abierto o diamante, el acceso abierto no comercial en los tiempos de la pandemia, de un libro que se publicó también con claxo, Conocimiento Abierto como Bien Común, donde se incluyeron reflexiones sobre los retos de la evaluación de la ciencia, las publicaciones científicas, la evolución del acceso abierto desde que surgieron las tres iniciativas que dieron forma al movimiento, eh, qué papel juegan las universidades, cómo se sostiene la publicación científica no comercial, comercial en América Latina. Eh, en fin, todas estas reflexiones se encuentran también en estas publicaciones. A su vez, desarrollamos un concurso de ensayo con el fin de llevar estos temas de reflexión hacia la comunidad de investigadores jóvenes, estudiantes de posgrado, eh, cuyo tema fue abrir con propósito cómo emprender acciones estructurales para lograr la inclusión y la equidad. Y una mirada desde la juventud, este concurso de ensayo fue coorganizado y, y apoyado por UNESCO. También se publicaron los resultados en un libro. Y algo también que es muy importante eh, es el, los, la actividad de los miembros eh, en la definición de políticas públicas, tanto institucionales como gubernamentales, que inciden para poder sostener el modelo de acceso abierto. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuatro miembros del grupo de trabajo forman parte del Comité Asesor de Ciencia Abierta y Ciudadana del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. También Fernanda Beigel presidió el comité Cecilia Rosenblum, Maximiliano Salatino, Dominic Babini y en 2021 se dedicaron a contribuir en la redacción junto con otros miembros de ese comité del diagnóstico y lineamientos para una política nacional de ciencia abierta en Argentina. También se tuvo colaboración en la definición de políticas públicas en Costa Rica por parte de Saray. Eh, en el caso, eh, por ejemplo, de los que nos encontramos en México, hicimos también una colaboración con Angola África para poder llevar la experiencia que tuvimos en, la, en el apoyo en el en la participación de las reformas de ley de México sobre acceso abierto en 2014 y cómo aplicarlas en Angola, en un país donde también el acceso abierto eh, es, es emergente, ¿no? cómo insertarlas en las insertar la discusión en las instituciones y en el gobierno. En fin, eh, esa ha sido la actividad, el impacto social y también el impacto en las políticas públicas de algo del trabajo del, eh, del grupo de trabajo de conocimiento abierto como bien común.